El brinco que tomó Aybar iba bastante lejos. Va a ser difícil. Difícil en cualquier caso. Luego ya no retenía la pelota Olivo al momento de iniciar su ejecución y su disparo hacia la intermedia. Tiene una bola en su cuenta, Lou Ford. Listo Rodney. Pasado con la recta 94. Una bola, un strike. En segunda, Eric Ibar Alta del noveno. 0 a 0 el juego. Tiene Rodney. El lanzamiento a Vani, que el rompiente ya lleva dos, Luford. Le quitó 12 millas a ese picheo, menos usted. Un contraste excelente entre el, el picheo anterior y este rompiente. De nuevo se animan los fanáticos. Se han levantado la mayoría de los leones. Una bola, dos strikes. Hay dos outs en segunda, Eric Aybar. Rodney para Luford. Un poquito afuera la recta, 96 millas. Dos y dos. Hemos un extra a la fortaleza en ese picheo. Fernando Rodney se quedó esperando la, la moción de Bailey, se lo reclama por supuesto. Todo el lado derecho, estaba la repetición de ese lanzamiento, dos y dos el conteo. Día difícil para John Bailey. De nuevo Rodney, dos y dos para Lou Ford. El lanzamiento está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. La bola pica en zona buena. Va a anotar desde la segunda fase Eric Ibar y es un doble para Lufo. Y Coca-Cola, la rivalidad también destapa la felicidad. Y los Tigres del Licey toman la delantera en el noveno y ahora ganan una por cero. Responde Ford en el conteo grande. Después de los picheos de Fernando Rodney. Y de haber abanicado las primeras los primeros envíos. Finalmente termina venciendo en este duelo. Hay un corredor emergente, es Rubén Sosa, el que está entrando a la intermedia por el equipo de los Tigres. Que han tomado la delantera aquí una carrera por cero. Está saliendo Ford después de conectar el batazo. Ford también fue clave dentro de ese primer partido que los Tigres ganaron dos carreras por una conectando dos batazos contundentes. Aquí la repetición. Se fue con todo, balando la pelota, la repetición de la sirena. El batazo de un par de bounds a la pared. Y con toda la tranquilidad desde la segunda base, Eric Aibar, que había llegado ahí estafándose la almohadilla.